Aquí estoy un poco con una pequeña explicación de, del tema del portfolio, ¿vale? Para que no quedara ningún tipo de duda. Bien, eh, la cuestión es la siguiente. Eh, resulta que vosotros me habéis enviado la copia de yesteror, de que la voy, a, la voy a abrir ahora mismo, ¿vale? Para que, bueno, pues el resto de compañeros la puedan ver. Y comentaros alguna cosa con la que yo me he encontrado al trabajar con los alumnos, ¿vale? Como os expliqué en el mensaje anterior, eh, todos tenían que hacer, tenéis que hacer una copia para no tener que modificar el, el portfolio, la plantilla original, ¿vale? Y en principio... Parece que no ha habido problema, todos habéis creado la copia. Lo que voy a hacer es todo el proceso. Para que, no, para que no se repita, ¿vale? Entonces voy a coger una, un portfolio que tengo aquí de una alumna cualquiera ¿Vale? Y me voy a compartir Imaginad que el portfolio de mi alumna sería la plantilla que yo he creado Si os dais cuenta, eh, el portfolio lo que sería la plantilla Soy propietaria yo y mi alumna Esto lo hablaremos luego Voy aquí a general, ¿vale? Y aquí abajo... Tenemos la opción de copiar este sitio. Le doy a copiar, ¿vale? Le pongo un nombre que va a, que va a ser la plantilla, plantilla de portfolio para alumnos de tercero, de tercero B, ¿vale? Y tengo que eliminar estas dos pestañas. Esta última no es necesaria. Si todavía no había comentarios, como en este caso es posible que los haya, pues lo voy a eliminar, ¿vale? Recordad esto porque todo lo que hagáis vosotros se va a trasladar a, a la plantilla de, de los alumnos. Entonces le copio, me dice que selecciona nueva, le voy a poner portafolio para cambiarlo porque ya tenía uno creado del vídeo anterior, le doy a copiar sitio y esperamos. Aquí para, la, el alumno habrá puesto su, su nombre, ¿vale? Bien, yo ya tengo creada mi plantilla de portfolio. cierro, vuelvo aquí, vuelvo a cargar y me aparece todos los porfolios en, en los que yo soy propietaria, ¿de acuerdo? Pincho aquí y le doy a compartir. Si os dais cuenta, solo soy yo la propietaria, ¿vale? En el caso de empezar a generar mm, porfolios con los alumnos, se puede dar la circunstancia, vamos al de, el, al de la alumna, le voy a dar a compartir, se puede dar la circunstancia que se ha dado porque mm, o no damos bien a los botones, o nos equivocamos al, elim al eliminar colaboradores, etcétera, etcétera, que aquí aparezcan el resto de alumnos, ¿vale? Si aparecen el resto de alumnos como propietarios No tenemos que cambiarlos a editar o ver Lo que tenemos que hacer es en esta X Eliminarlos y después darle a guardar ¿Vale? Fijaros, si yo le doy aquí a eliminar Daría a guardar cambios Y yo desaparecería como propietaria ¿Vale? En este caso no lo vamos a hacer Porque eh, siempre tiene que haber un propietario docente ¿Vale? Con, con un alumno ¿Vale? Para que, bueno, pues haya un control, problemas de claves, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es el problema mayor con el que nos hemos encontrado ¿Qué ocurre? Que cuando aparecen aquí como propietarios más alumnos Pues entonces al, al, al resto de alumnos le aparecen todo el listado de alumnos De los portfolios de sus compañeros, ¿Vale? Para que eso no se produzca, tenemos que hacer esa, esa pequeña maniobra. Lo que he dicho antes, para que cada alumno tenga su, su propio portfolio, de acuerdo, y pueda cambiar las fotografías, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es hacer copia como hemos hecho, darle nombre y empezar a cambiar los, los datos que le interesen. Otra cuestión es el tema de la licencia, ¿vale? Con el tema de la licencia... Si os dais cuenta, está prueba de portfolio alumno por Aranza García se distribuye bajo una licencia, etcétera, etcétera. Bien, en el caso de que se cambie cualquier tipo de contenido, como habéis hecho ya en el iesteror, vale, que habéis incluido logotipos, incluso habéis incluido pestañas que, bueno, en principio no me afectan para nada, pero aún así deberíais cambiar la licencia, poniendo prueba de portfolio alumno editada por quien sea, ¿vale? Con la licencia que creéis correspondiente o plantilla de prueba de portfolio por alu de alumno por Aranzazu García, pero indicando que era la plantilla, <coughs> ¿de acuerdo? No que yo soy la, la, la autora de los contenidos que se incluyan ahí, ¿vale? Simplemente era eso. Otra cosa es que como las licencias, eh, o sea, estamos trabajando con un, con un documento de, para un proyecto de K12 de, de Europa La idea es que después eh, los portafolios de los alumnos Se compartan públicamente Es decir, a través de las redes sociales eh, Facebook, Twitter, etcétera etcétera Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En compartir, cuando el alumno empiece a iniciar su portfolio, etcétera etcétera Deberíamos activar como público en la web O cualquier usuario que tenga el enlace en principio yo pondría público, porque si no ponemos público, ¿de acuerdo? Eh, es muy difícil que luego se pueda ver públicamente cuando lo compartamos en redes sociales. ¿Entendido? Vale, quedaría así. Y cualquiera que tenga mi enlace podría consultar el, el, el portafolio. Bien, otra cuestión es, eh, los alumnos, como, como estaba comentando, van a hacer público su portafolio, ¿vale? Eh, tienen que cambiar imágenes, o sea, tienen que ir adaptándolas a su, a, para personalizar el, su portafolio. Eh, todas las imágenes que utilicen, si son suyas, tienen que indica, indicar que es una imagen propia y darle una licencia, vale, una licencia de, de atribución. Si no se indica licencia, son todos los derechos reservados, con lo cual yo en principio no tendría ningún problema, pero sería incompatible... Con la licencia general del portfolio, ¿vale? En el caso de las imágenes, suele ser bastante complicado, ¿vale? Lo vemos aquí, que ellos entiendan qué tipo de licencia hay que indicar, Sé si hay que poner el nombre, cómo se indica el título. Para ello os recomiendo que les digáis a los alumnos que se vayan a esta página, Pizza Bay, ¿vale? Donde el, la mayor parte de las imágenes son públicas, ¿no? buscamos una imagen que queremos poner en nuestro portfolio, por ejemplo, esta misma, ¿vale? Se descarga gratuita después de indicar un, un código aquí, ¿vale? Que es el, el que te pone o, te, o se crea en una cuenta. Lo único que tendrían que hacer los alumnos es subir su fotografía a su portfolio, ¿vale? Y debajo de la fotografía, indicar, copiar este enlace, indicar que es dominio público, ¿vale? Para realizar esto, ¿cómo se realiza? Se edita página, ¿vale? Y aquí debajo, si os dais cuenta, se voy a poner un pie de página. Entonces yo aquí pondría, copiaría esto, no, perdón, copiaría esto y pondría aquí que es dominio público, ¿vale? Aquí la alumna por lo que se ha puesto este nombre, ¿vale? Se lo voy a borrar y le diré que lo tiene que cambiar. Todas las imágenes que se incluyan, absolutamente todas las que se incluyan, deben estar eh, bien, bien referenciadas. Porque si no podemos tener problemas y porque además una parte del proyecto importante es que los alumnos empiecen a, a, a trabajar el concepto de autoría, licencias, etcétera, etc. Etcétera, ¿vale? Lo único, si queréis más adelante, os preparo un tutorial sobre los tipos de licencias y, y lo dejamos bien claro. Vale. Bueno, pues yo creo que con esto estaría todo por ahí. Si tenemos alguna duda, problemas, me lo comentáis, ¿vale? Y nada, nos vemos pronto en Polonia. Un saludo a todos. Hasta luego.